Hola, ¿qué tal? Soy Damián Silverstein de Wimu. Eh, aquí, aquí trabajamos para banda Dinámico. estamos coordinando todo, todo este torneo de Dragon Ball Fighter Chile Cup desde su inicio hasta su culmine aquí en las finales, aquí en el NH Plaza Collection Santiago. La verdad que estamos súper conformes, super, gratamente sorprendidos, es eso que pensamos que es la versión, la, la, la frase más correcta para, para describirlo porque Siempre uno tiene miedo, tiene, tiene, tiene dudas de, de cómo va a ser la aceptación en el público por un torneo así, que la primera vez que se hace, eh, decimos que, se puede, que, que, que va a salir mal, pero tuvimos casi 650 anotados y fue como... ¡Wow! Fue, fue una, una afición muy importante, la verdad que estamos, estamos muy contentos y muy sorprendidos gratamente con, con cómo ha sido todo. como el fighter es un juego que afortunadamente permite que, que, la, que el, el que juega bien pueda lucirse porque es un juego muy, bastante accesible. Eh, y bastante rápido digamos, entonces el que quiere ganar tiene que demostrar en pocos minutos y en este juego la verdad que se nota justamente vi una pelea recién donde el que estaba por perder hizo un combat espectacular y terminó ganando la verdad que se siente muy bien aparte de un juego que realmente te hace sentir poderoso cuando ganas. así que creo que todo ese tipo de cosas se, se están viendo, se están notando muy muy bien Dragon Ball es una franquicia que la verdad que es un, es un ejemplo de lo que es el amor del, fanatic, del fanático por, por ella porque la verdad que eh, yo tengo 36 años y la conozco, la, he crecido relativamente con ella. La gente que es un poco más joven también y las generaciones actuales, los que tienen ahora 8 o 10 años están empezando a conocerlos y toda esa gente la está, la, la está disfrutando. Y creo que Dragon Ball Fighters convenza todo, toda esa afición, distintas tres generaciones de fanáticos eh, para que lo puedan aprovechar, para que lo puedan disfrutar es un juego de pelea, súper divertido. Eh, obviamente que que lo quiera aprovechar por una cuestión competitiva y, y demostrar que, que lo puede hacer, tiene la opción de hacerlo entrando en competencias como estas, pero también el que quiere jugar con sus amigos, jugar solo en su casa sin ser un experto también lo puede hacer porque es un juego muy abierto en ese sentido, muy, te demuestra que puede, puede ser el mejor de la forma que vos quieras y eso me parece como que es muy importante. momento de mi vida sí lo había pensado porque este es un hobby que me apasiona bastante ¿ya? y también tengo no tengo un poco, tanto tiempo para jugar debido que soy profesor ya y mmm, siempre he pensado así como ir como porque de poder ir puedo pero no no de esta forma ganando un torneo porque mi primer torneo que gano para poder es viajar ¿Ya? Debido a que yo me estoy jugando juegos de pelea de, de, de tipo de juegos de pelea anime. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, no es, un, no es un juego de pelea que se juega mucho acá. Entonces, lo que hace Dragon Ball Fighter es mezclar, esto, quizá, mezclar este tipo de juegos con el nombre Dragon Ball y con, con quizás con mecánicas que poseen otro juego de pelea que lo hace trayente también para otro tipo de, de jugadores que vienen de otros juegos de pelea. ¿Ya? Entonces, eso también... Eh, me ayudó a demostrar lo que venía haciendo en otros juegos porque antes, el otro juego también era uno era reconocido porque era bueno pero nadie lo jugaba Entonces, yo creo que por ahí viene el esfuerzo que yo he hecho para poder eh, llegar a esta instancia y jugar contra jugadores que son muy buenos que vienen de otros juegos o sea, un, el, el, el que me tocó en la final es un muy mejor fighter de marvel de todo eso un excelente jugador y, y yo antes Tenía, una, tenía un, una muy buena rivalidad con él en Marvel ya, Pero yo dejé de jugar Bueno, uno siempre tiene referencias de personas que juegan muy bien afuera Tanto norteamericanos como eh, japoneses Y ahí uno va haciendo los, los, los análisis de ya Este personaje puede ser fuerte Ir probando la combinación de personajes Al final algo que te está acomodando Y cuando ya te acomodas aprender las mecánicas del juego y ya puedes elegir otros personajes que son un poco más fuertes netamente para acostumbrarse al juego de hecho al principio me costó mucho adaptarme al juego porque al principio lo jugaba como el kill como cualquier otro juego de anime y me gustaba mucho porque no se jugaba al juego así claro, bueno como dije yo soy profesor y de hecho soy justamente profesor de inglés de enseñanza media entonces también, bueno, ya estaba en Estados Unidos anteriormente, como había dicho, y también es una, una oportunidad también como para obviamente complementar mi, mi, eh, mi, mi conocimiento también en inglés y también obviamente conocer más personas y hacerme más de mundo en caso de que quiera viajar porque más que nada me gusta viajar y me gusta conocer gente y he conocido mucha gente maravillosa gracias a los juegos que yo creo que eso es una muy buena ventaja para la gente quizás nueva que, se, quizás que le interese meterse a los juegos de pelea es algo muy bonito poder viajar y compartir con otras gente saber que si te vas a Estados Unidos tienes gente conocida que te pueda alojar, que te puede ayudar encontrando otra gente y compartir cosas de otra cultura eso es muy muy ventajoso porque que también te ayuda a crecer como persona Mira, yo creo que la, la, la satisfacción de ver tus logros y como este por ejemplo, ya salir de casa, eh, probarse, saber que afuera hay más gente que puede compartir tu mismo hobby, es un hobby yo creo que muy sano, ya que quizá aún es de nicho porque hay gente, o sea, me refiero a los juegos de pelea, porque es muy distinto a of Legends o a Dota que sí tiene muchos más adherentes, y eso es lo que nosotros queremos como comunidad, sino que, que esto ya de a poquito se vaya viendo que sí, es algo que uno se puede dedicar, que, que es entretenido, que depend, depende solamente de tu foro, solamente de tus logros, ¿cierto? Más que nada depende de tu entrenamiento y tu esfuerzo. No, no, no depende de, de nadie más, más que de ti mismo. Lo que se viene a... Le, el futuro inmediato para Bandai Namco se viene en Nino Kuni Es el 23 de marzo, es un juego de rol eh, que tiene mucho... Eh, mucho de... De, digamos de Japón, porque es un juego que está hecho por, eh, con la colaboración de un ex artista de, de Studio Ghibli, con un músico también que través en el Studio Ghibli. Parece un juego de Studio Ghibli, está hecho por Level 5, que es una gente que especialista en juegos de rol. Me parece que viene mucho por ese lado, así que los fanáticos de anime, los juegos de rol japoneses. Y también tiene mucha acción y demás, y de animación, lo van a poder disfrutar mucho. En lo que respecta a juegos de fighting games, este año va a salir, si todo sale bien, no puedo decir las fechas ni nada, solo un 6. Eso, ¿no? también que, que tiene, tiene muchos fanáticos y, y, y mucha afición detrás así que seguramente también estaremos moviéndolo por ese lado por eso es básicamente lo que se viene después también hay un montón de juegos más dando vueltas se viene Naruto Shinobi Striker eh, eh, el, el viernes pasado salió Soul Calibur eh, o sea, Online, Fatal Bullet me, me todos los nombres se viene el de mucha academia o sea, todos los juegos que tienen que ver con anime van a estar presentes hay un montón de cosas más el año recién está empezando y Bandai Namco nunca los va a defraudar en cuanto a lanzamiento, eso es seguro. Eh, es un placer, ya es, es la cuarta vez que estoy acá en Chile, me encanta venir, es un país hermoso, es una ciudad espectacular. Y siempre venir a, a, a ver la afición y la pasión que tiene el gamer chileno por, por todos los juegos de Bandai Namco es un placer. Así que les mando un saludo grande y bueno, sígannos que viene, el año se viene con todo.